Bien, muchas gracias, Yerjan. gracias a los demás técnicos y los eh, coordinadores y que nos permiten llegar hasta ustedes. Miren, cuando llegó aquí al canal, el director de la UA decía que recibía la lamentable noticia, bueno, recordaba más bien la lamentable noticia, eh, del fallecimiento de William García, puesto que hoy día, 10 de febrero, se cumple el primer año, de su partida. Yo mandé a la table una, una foto, vamos a ver si, si podemos verla, que me parece muy una foto muy significativa. Se trata de una foto de su Germi, de la Cruz que trabaja. su Germi de la Cruz, ¿verdad? Uh -huh. su, Sí. Que trabajó que trabajó eh, un tiempo con William en su programa. A Viva San Francisco, que se transmitía de 12 del mediodía a 2 de la tarde por el canal 12 de eh, 14 de Telenor. Y ella, en esa foto, hermosa foto de, de ambos, ella dice: Siempre vivirá en, mi, en mis acciones, mis palabras, mi mente y corazón. Un día nos reencontraremos de nuevo para reír juntos. Magnífica eh, mensaje, bonito mensaje. Pero eso que ustedes ven ahí es lo que William en su vida pública, en su vida privada, generó con mucha gente. Admiración, cariño y respeto. Porque William García fue un profesional acabado. Esa, esa ese, ese, ese post, ese fly que, que pusimos en el día de hoy cuando anunciamos la misa que se celebrará eh, esta tarde en la Catedral Santa Ana a partir de las 6 de, las de la tarde, eh, dice que eh, parecería como si al apagarse tu voz se apagaron todos los micrófonos del mundo, pero tu voz todavía, bueno ahí está, tu voz todavía permanece en nuestros corazones, porque indudablemente que profesionalmente hablando, William era sin lugar a duda el mejor, el mejor. El mejor eh, eh, utilizador, vamos a utilizar esa palabra, del micrófono que podía haber. Yo asumí, yo asumí por, por criterio propio la idea siguiente. Si William estaba en un sitio, yo no me atrevía a ser maestro de ceremonia. Muchas veces me pasó que William era invitado y me habían sugerido la maestría de ceremonia y yo me negué. Me negué en más de una ocasión diciendo, aquí... El que puede hacerlo es William. Y <ríe> él me vivía diciendo muchísimas cosas por eso. Y decía, pero ven acá. Y comenzaba por ahí. Yo, no, no, William, no me no voy a convencer. Si tú estás y yo estoy, y yo soy, y yo voy a hacer la maestría de ceremonia, tienes que hacerla tú, porque tú eres el maestro realmente. Entonces, eh, ese, ese cariño, ese, ese, ese respeto que yo siempre sentí por él, era recíproco, yo lo sé, porque uno se da cuenta cuando uno crea eh, esa empatía con la gente y cuando uno eh, eh, tiende a propiciar cariño, respeto, admiración, y William y yo nos admirábamos mutuamente. Eh, lamentablemente eh, la, la vida no fue, yo diría, justa con él porque lo llevo muy a, muy a destiempo. Sí. Eh, decía, hay un poema de Miguel Hernández que dice, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la, a la, no perdono a la muerte enamorado. Así es que dice, no perdono a la muerte enamorado, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la suerte ni a la nada. Y, y algo importante con relación a su fallecimiento, Amado, es que William era un hombre muy atlético. Sí, sí. Muy, pero sí, muy atlético. Sí, sí, Cuando sí. yo venía a la empresa en horas de la mañana, seis de la mañana, uh -huh. lo veía siempre montando bicicleta sí, en la mañana. Era un hombre muy, pero muy atlético. Sí. Y lamentablemente murió de un De un infarto, infarto cardíaco. Bueno, el corazón no traiciona, siempre ha sido así. Pero yo pienso que hay que recordar a William con el cariño, la admiración sí. y el respeto que mucha, mucha, tanta gente le ha manifestado. Y hay, que, y hay que recordarlo también con alegría. Hay que recordarlo con cómo era él. Siempre una sonrisa en los labios, nunca se, se, se peleaba contigo y ahí no era un hombre de insultar a nadie, no era un hombre de... Terminaba la discusión en una sonrisa. Así era William. Y, y, y en un trompón. Y, dilo también, porque me daba unos trompones a veces. Que... Sí, porque como él era atlético, sí, y, sí él, él te... Pero de trompones de cariño, sí, ¿verdad? De, de cariño, exactamente. Eh. Él te, te agarraba y como él era de una contextura física. Eh, muy fuerte. Eh, sí. eh, entonces te daba unos uno trompones. ¿Cómo tú estás? Me llegó, me llegó a estremecer en varias ocasiones. Bueno. Que en paz descanse, William Ramón García Castillo, mi gran hermano. Miren, eh, por otro lado, quiero, quiero eh, traer a colación eh, eh, parte de lo que dijo eh, Yerjan en el sentido de lo que pasó con, con la designación de Miriam, de Miriam Germán. Pero además de eso, nosotros hemos visto que sobre todo en el manejo de la pandemia el gobierno se ha dejado chantajear muy a menudo. Tanto es así que para uno les resulta extraño de pensar que eh, los muertos están aumentando, los contagios están aumentando, pero con todo y eso la flexibilización del toque de queda, de la, del libre, el libre, la, la, la libre circulación y esas cosas, y La apertura de negocios que uno piensa que, y que en otros lugares no lo han abierto, uno piensa que no debía de ser por la posibilidad altísima de contagio, uno piensa que, es, que el gobierno se deja chantajear. Hoy hay una declaración de Ramón Alburquerque, que es un PRMista, bueno, un PRDista que luego se va junto con el grupo que se fue del PRD, se van al PRM. Usted podrá decir lo que usted quiera de Ramón Alburquerque. Es mal hablado, es bocadura, eh, pero es un intelectual muy fino, pero, sí. muy fino. Es un intelectual muy fino. Y un hombre con una visión que va más allá del común denominador de los mortales. Y dijo, parece ser que el gobierno del PRM va a ser efímero. O sea, él dice, parece ser que lo que apunta, lo que se ve, de este gobierno, es que no va a durar mucho tiempo. No en este periodo, sino que no va a durar mucho tiempo en el poder, porque no es que él esté pensando que, en el, que antes de terminarse el periodo el PRM tenga que salir del poder. No, no es eso, sino tendrá probablemente un solo periodo, es más o menos lo que él quiere decir. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la, de, de la comida, el alza de, la, de, de los alimentos, el alza de la gasolina, del gas licuado de petróleo, esas son cosas sumamente sensibles en un estado como el nuestro que el gobierno debe de ponerle atención. Un pollo a ciento y pico de peso la libra es difícil. Es difícil. Para una nación cuyo eh, eh, alimento básico es el pollo. O sea, eso hay que abaratarlo al nivel en que la gente pueda adquirirlo. De la forma que sea, yo pienso que el gobierno, si toma cualquier decisión que pudiera aparecer una decisión de fuerza, pudiera, la gente lo va a apoyar, sobre todo si tiene que ver con la barriga del pueblo dominicano. El gobierno tiene que reencauzarse. Es terrible que uno diga a, la, a seis meses que el gobierno tiene que, re, que reencauzarse, que hacer ingeniería, porque la verdad que es como muy temprano para eso, pero parece que sí. El, el, el Estado Dominicano provee un, un tipo de gobierno en, presidencialista en el cual el presidente es un, una especie de rey. Por eso el presidente tiene que a veces utilizar ese, ese mecanismo para lograr cosas que no se pueden lograr. A mí siempre me preocupó, y lo dije aquí en más de una ocasión, cuando vi el gabinete. Y lo repetí ayer o antes de ayer en este programa y decía... El gabinete que tiene el presidente de la república es un gabinete de gente que nunca ha comido arroz blanco con huevo revolteado. Y es, sabroso. es sabroso, pero es una comida de pobre. Lo que yo quiero significar con eso es que esa gente nunca ha pasado trabajo, ni ha tenido un muchacho jalándote la peinera del pantalón pidiéndote leche porque no hay, o no ha tenido que darle agua de arroz a un muchacho porque no hay leche que darle. Entonces esa gente, esa gente no sabe lo que es pasar trabajo, esa gente no sabe lo que es estómago vacío, esa gente no sabe lo que es hambre, esa gente no conoce al pueblo y eso es peligroso en un gobierno, donde, en un país donde hay tantos pobres.